Y esta historia empieza así. Bueno chicos, me encontraba jugando Fortnite, y lo más de tranquilo, pues la verdad, FPS es un poco inestables, más que apenas, pero la verdad que todo, todo estaba en bajo chicos. Y bueno, aquí nos lleva eso? Por más que configure, por más que le haga algunas modificaciones, créanme que los FPS no aumentaban casi nada chicos. Y la verdad que es algo que me frustraba bastante porque yo quería ver el juego con buenos FPS, pero decía yo, ¿qué debo de hacer? Configurarlo más, descargar programas Descargar programas para optimizar más el PC para que dedicara más los recursos hacia el juego ¿Qué debo hacer en una situación como esta chicos? Era más que claro, me faltaban FPS, la verdad que por más que configure y demás, era más que notorio que el juego no me corría a muchos FPS, y esto era debido a que no tengo la gráfica ideal para poder correr los juegos, por ejemplo el Fortnite a máximo o menos todo en alto. Y bueno, chicos, me encontraba bastante, bastante aburrido de ver que siempre hay más gráfica. siempre vemos FPS, la verdad que está volviendo hasta aburrido. Aburrido, por más que configurara, hiciera algunas modificaciones y demás cambios, chicos, todo era lo mismo. Me tocaba todo en bajo, medio, algunas penas en texturas alto, como para que no hiciera tan mal juego, pero la verdad no era suficiente. Y bueno, chicos, ¿qué se puede hacer en una situación como esta? Bueno, pues cambiar de gráfica, ¿no? Es lo primero. Yo tengo la GT 1030. Pero como les digo, ya no es suficiente para poder jugar todo en calidad de gráfica decente. ¿Y qué se puede hacer chicos? Pues Bueno, cambiar de gráfica, ¿no creen? ¿Y cómo se soluciona esto? Pues acompáñenme y lo sabremos. Bueno chicos, nuevamente de regreso aquí al estudio. Ya han podido observar el tipo de gráficas que manejaban aquí mi amigo Jonis, que le digo. Y bueno, por fin chicos, después de mucho tiempo, vamos a cambiar nuestra gráfica por esta fantástica. Chicos, vamos a mirarla. Tenemos esta increíble Radeon RX 560 de la marca Asrock Phantom Gaming Graphics Card, chicos. Como lo estaban viendo, es una gráfica de 4 GB de dr 5 Direct X12. La verdad que está muy muy buena. Es el doble capacidad de mi GT1030. Así que la verdad que me va a dar muy muy buen rendimiento. La verdad que estoy muy feliz. Por eso es que decidí ir allí por ella. Pues había muchas formas de hacérmela llegar. Pero dije, bueno, y si la recojo yo mismo para hacer este video, hacer esta aventura más divertida. Y bueno, chicos, no nos enrollemos más. Y vamos a sacarla. Aquí tenemos nuestra increíble nueva gráfica chicos, como les decía una RX 560, 4GB de R5, por fin después de que más o menos este, esta gráfica la compré en el 2018 si no estoy mal, después de casi, casi tres años que ya hemos comprado la GT 1030, la verdad que anda muy bien, el, lo que es drivers, todo lo puede bastante bien, pero chicos ya lo que es para varios tipos de juegos ya no es lo mismo, créanme que va perdiendo potencia y con esta creo que no va a valer por un tiempo más y bueno, no siendo más chicos... Vamos a instalar esta belleza de gráfica. Como podrán ver, tenemos un DBI, un HMI, un puerto porque está tapado. Y bueno, vamos a ver qué tal corre en los juegos. Vamos a cambiarla. está más pequeña la, la de 4 GB chicos, vamos a ver qué tal queda Bueno, chicos, ya hemos instalado esta fantástica gráfica. Vamos a ver, pues, porque hay que instalarle controladores y demás. Igual, pues, yo ya la he probado anteriormente jugando. Pues, para estar seguro de que esté buena, vamos a ver qué tal. Vamos a instalar los drivers y ya continuamos. Ya estamos nuevamente en el PC. Efectivamente, le faltan los drivers. No creo que la verdad sea problema para instalarlos, chicos. Vamos a rápidamente instalarlos. Ya les muestro cómo queda una vez esté todo finalizado. Bueno, chicos, una vez descargados los drivers, vamos a instalarlo. Vamos, a pues, para el controlador de nuestra gráfica para poder sacar toda su potencia. Y bueno, chicos, ya tenemos los drivers de la Radeon RX. No sé si alcanzaré a notar ahí. Permítanme un segundito. Está en Radeon RX 560 serie. Ya lo tenemos todo bien instalado. Vamos a verificar que todo esté en orden. Déjenme un segundito, por favor. Vamos a reiniciar el computador para pues, aprovechar de que aplique todos los cambios. Que no haya ningún problema al momento de... la compatibilidad con la gráfica y los drivers con nuestro computador. Y bueno chicos, ya parece que todo acá bien. Ya reinicié nuevamente el computador. Y bueno, ¿cómo se prueba una gráfica de estas? Muy fácil. Pues jugando chicos, vamos al Fortnite. Nuevamente en el Fortnite chicos, vamos a ver... Ahora sí, cuánto nos coge Vamos a darle ajuste automático A ver si nos puede dar el ajuste ideal Bueno todo todo nos ha puesto en alto La verdad que es una mejora muy buena Ya que en la G con la G1030 nos colocaba medios bajo chicos alguna que otra cosita en alta Lo que único que voy a, a desactivar son las sombras Porque realmente pues no me pueden gustar las sombras Vamos a darle desactivado Vamos a aplicar Vamos a darle reiniciar y vean chicos esos graficazos La verdad que um, o sea, a simple vista Se ve muy muy bien Vamos a ver ya momento a jugar Vamos a ver si realmente mejora bastante Vamos a ver que tengamos los FPS activados Bueno vamos a ir a ajuste chicos Como les estaba comentando Vamos a activar los FPS van a aplicar, vamos a volver chicos Ahí tenemos los FPS Bueno chicos tenemos todo en alto en este momento la verdad que la imagen se ve muy muy bien. Vamos a poder esperar que todo ande bien, que es la idea, que todo ande perfecto. También mira que la gráfica no se nos caliente tanto, que no tenga ningún problema extra. Eso sí, déjenme decirles que gráficamente se ve muy muy bien. <música>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 Y bueno chicos, la verdad que ha estado fantástica esta aventura La verdad que me la he pasado bien con esta nueva gráfica que tengo Esta nueva RX 560 Pues bueno, la he comprado de segunda mano Pero está muy muy bien Ahí tengo todo en alto Inclusive ahorita estoy jugando en el épico Y ha corrido bastante bien el juego Tengo que seguirla probando La verdad pues sé que, que les estoy viendo más pruebas con más juegos Por ahora lo voy a dejar solo con el Fortnite Ya que pues no cuento con mucho tiempo Y bueno chicos, si les ha gustado y quieren que se haga más pruebas Sobre piezas gamer y demás chicos, déjenme en los comentarios y bueno por favor, muy atentos, muy atentos porque seguiré trayendo videos así de tecnología lo que es esta GT 1030 pues creo que la venderé, por allí tengo la caja, creo que la pondré en venta en internet, la verdad pues si sí, ya la he puesto en venta, vamos a ver cómo nos va vendiéndola, seguiré con esta RX 560, bueno chicos me, me quedaré por aquí en el Fortnite la verdad que está muy muy chévere estos gráficos y bueno, gracias por ver el video no olviden darle like y nos veremos hasta la próxima, bye bye